con Joanny Paulino que se encuentra en Vista al Valle, un populoso sector, oh, uno de los más grandes sectores que tiene San Francisco de Macorís, en Vista al Valle Joanny Paulino directamente con el Live View, tecnología de punta adelante Joanny Muchísimas gracias por continuar en sintonía a través de Telenor con esta cobertura especial siguiendo paso a paso las elecciones extraordinarias municipales 2020, hoy 15 de marzo. Me encuentro en el sector Vistalvalle, en el populoso sector de San Francisco de Macorís, Vistalvalle, específicamente en el Liceo Gregorio Luperón. A diferencia de otros recintos, este es uno de los que a esta hora de la mañana hay gran cantidad de ciudadanos que han acudido a ejercer su derecho al voto. Muchos ciudadanos, repito, en comparación con otros recintos como el Eugenio Cruz Almanzar y el Politécnico Vicente Clino Santos aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a conversar con algunos delegados de partidos para que nos den una versión de cómo se va desarrollando este proceso electoral en el día de hoy. Precisamente, el señor Cheinoa está por aquí. Eh, dígame, ¿cómo va hasta esta hora de la mañana este proceso electoral? Si sí, no, todo está bajo la karma, todo normal. La gente está fluyendo a votar, como tú estás viendo, y todo está bien, tranquilo. Gracias a Dios. Bien, algunos se reportaron ningún tipo de incidente, iniciaron puntual, ¿cómo, cómo ha sido? No, no, todo normal. Se inició puntualmente a las 7 de la mañana y el flujo de personas está siendo tranquilo, todo está en calma y no ha habido ningún tipo de incidencia. Y creo que no lo va a haber. ¿Han tomado las personas las medidas pertinentes en relación al coronavirus? Como lo ha manifestado la Junta y el Ministerio de Salud Pública. Sí, sí, como tú puedes ver, la gente está un poco distante, Habemos, hay personas con mascarilla. Eh, con guantes, se están protegiendo Muchísimas gracias vamos a continuar eh, llevando todas las incidencias algunas panorámicas de lo que acontece en ese centro de votación Gregorio Luperó en el sector Vistalvalle de San Francisco de Macorís vamos a consultar con algunos ciudadanos que ya han salido del centro de votación y al parecer otros permanecen aquí luego de ejercer su derecho al voto Muy buenos días, ya ustedes votaron yo no he votado. Todavía, bueno, esta parte todavía aún no han votado. Dice que están en proceso. La DGC está por aquí eh, ordenando el tránsito por la gran cantidad de ciudadanos que se encuentran aquí. Vamos a, a consultar aquí a ver. Muy buenos días. Ya votaron. Pues mi Lady, Milady a la guerra. Que ya votaron por aquí. ¿Cómo fue? Que si ya usted ejerció su derecho al gobierno? no, no hemos votado. Vemos que algunos sí, otros no. Vamos a entrar al recinto de votación para mirar cómo se va desarrollando el proceso. Eh, funciona en este colegio 0250-0241-0199-0200, también el 0200A, el 0283 y el 0268. Caballero, ¿desde qué hora está aquí? No, yo estoy llegando ahora. Ah, okay. ¿Cómo ve el proceso? Bueno, lo veo bien, va desenvolviéndose muy bien. Vamos a ingresar al recinto eh, Cabe destacar que se hace una revisión a las personas para entrar al recinto Dentro vemos que hay pocas personas, sin embargo en la parte frontal Hay gran cantidad de ciudadanos que han acudido a ejercer su derecho al voto ¿Ya votó señora? ¿Cómo ve el proceso? Muy bien, está todo tranquilo, me gustó ¿Qué, ¿Desde qué hora llegó aquí al recinto? Ahora mismo y ya me voy ¿Cómo evalúa entonces sentido general a esta hora de la mañana? Mucha organización. Tiene mejor organización ahora. Bien, ahí está mejor organización que las suspendidas elecciones del pasado 16 de febrero. Vamos. Vista al Valle de San Francisco, de Macorís, llevando todas las incidencias de las elecciones extraordinarias municipales. Aquí hay más personas. Es el Colegio Electoral 02, 0200 de, de aquí, de Vista al Valle. Vamos a constatar, aquí hay varias personas que están en fila. Ahí lo pueden apreciar en las imágenes ...en el día de hoy. Caballero, muy buenos días. Estamos en vivo para Telenor. ¿Desde qué hora está aquí? Yo estoy desde las 8 de la mañana y todavía no he podido votar. ¿Cómo evalúa el proceso? Entonces? Eso va bien todo, por ahora. ¿Y usted, caballero, cómo evalúa el proceso? Bien, bien, cómodo, tranquilo, todo el mundo está tranquilo aquí esperando su turno para votar. ¿Cómo espera que transcurra? Oh, todo bien, en calma y que la población se deprese por un cambio que necesita el pueblo. ¿Y usted, caballero? ¿Cómo evalúa el proceso? Bien, bien, tranquilo, como que siempre tiene que dar. Gracias. ¿Y usted, caballero? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Ah, sí, sí está, va bien la votación, vamos bien, bien. Pero <risa> bueno, ahí escuchan el sentir de la ciudadanía. Específicamente, repito, que desde... se del sector Vista al Valle, en el municipio de San Francisco de Macorís. Les invitamos a todos ustedes a continuar con la transmisión totalmente en vivo a través de Telenor y todos sus canales, además de las redes sociales. Elecciones Municipales Extraordinarias. Regreso con ustedes. Gracias a Joanny Paulino directamente desde Vista al Valle, aquí en San Francisco de Macorís. Uno de los lugares que más... Gente me ha encantado, viene. me ha gustado ver cómo está ese sector empoderado, un sector que Así decide es. que sí, que va a ser su, su derecho al voto y que va a ser parte de una democracia digna y una democracia que sea para todos, colectiva. Y devolverle el saludo a la gente que nos está ¿Ah, saludando sí? a través de la red.